hola, a ver, vamos a ver si ahora sí, mi esposito me está ayudando a la transmisión. Ahora sí se escucha, ya, muy bien. Sí, lo primero que le dije, me ha puesto varias cámaras, una para abajo, otra para arriba, ¿no? Según él está, este, es mi técnico eh, pero ya, ahora sí, ahora sí se escucha, ahí está mi cara, y está escuchando, ya, a ver, vamos a ver, espero que se vea bien, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ahora sí, ay, disculpen, y yo con mi cara así de asustada cuando puso la cámara de frente, es que no estaba, no estaba este, lista para estar el público, Sorry, me he matado de la risa. Y a mi esposo también le he dado un chancletazo. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches. A ver, aquí les estoy enseñando. Eh, para disculparme, porque primero dije que iba a hacer la transmisión a las 5, si no me equivoco. Y luego ya avisé que iba a ser más tarde, es que después me di cuenta que iba a, te con toda la mano de goma, porque sigo trabajando, sigo pegando, y después me di cuenta que Paticita estaba, eh, que se iba a conectar, y por eso es que lo pasé para ahorita, disculpen si sigo con la mano de goma, a ver, ¿quiénes están por ahí? Ay, mi Sandrita Torres, ¿cómo estás, Sandri Pili, hola Pili, María Melgar, hola, se escucha fuerte y claro, ay, qué bueno, este mi, mi técnico, <ríe> hola, hola, sí, mi técnico me ha enchulado, como se dice, el, el, la transmisión, ahí arribita, ahí lo van a ver arribita, está mi logo, eh, que, mi, que mi querida Cari me hizo el logo, el logo así en sticker, ¿lo ven? Que qué bonito quedó. Y abajo ha puesto mi, mi página de la plataforma. O sea, el, el técnico sí funciona, lo que pasa es que, este, según él me ha dicho que tienes que usar todas las cámaras de adelante, de atrás, de costado. Y yo le digo, no, yo a mí no me gusta figurar, a mí me gusta de frente al trabajo. Hola, hola. Y eh, la imagen también se está viendo bien, ¿no? Hola, Frida, ¿cómo? Y justo a Juan le estaba diciendo que me había encantado, me había encantado su foto de su flor. ¿Y qué tal está la, la, la imagen, la transmisión está buena, no? Ya les voy a dar mis secretos, ¿ah? Lili, ¿tú eres hija de Danitza? Ajá, están que se conocen entre ustedes. <ríe> Bien. Gracias por estar aquí esta noche, eh, en la mañana publicamos que estábamos de esperancita porque eh, de verdad mi, los sábados es mi eh, día de limpieza profunda con todos mis, mis hijos, con mis hijos, y dije eh, en la tardecita o tarde noche me conecto para hacerles algo, y luego recordé que hubieron dos chicas que me hicieron eh, la consulta de que si les iba a enseñar el albumcito que trabajé que hicimos con, con Mora, no sé si se acuerdan, tuvimos una conexión con Ursulita, que nos regaló unos papeles lindos, ¿sí? Muy buena imagen, qué bueno. <ríe> Buenas noches, Carmen, ¿cómo están? Entonces, eh, Ursulita, Úrsula de Fanny Hans nos enseñó, nos obsequió unos papeles lindos de mamá, y yo con esos papeles, Mora, por su lado, y yo por mi lado hicimos unos minis, mini álbumes así rapiditos. Yo hice un mini álbum que es bien sencillo, que generalmente también enseño. Tengo mis mini álbumes especiales para principiantes y este es uno de ellos. Entonces, eh, yo prometí, así que ahorita lo voy a cumplir. Por si acaso, este video va a quedar solamente eh, por unas horas, luego se va a borrar y va a irse automáticamente al grupo y también al YouTube. Así que por favor, cuando ustedes quieran ver los videos que estamos haciendo, pueden entrar a YouTube, suscríbanse por favor, porque es la única forma de, de poder seguir a, avanzando y ahí pueden ver el videito. Hola, hola, buenas noches. A ver, les enseño. Este es el algoncito que armamos y ahorita lo vamos a hacer en un 2x3. Solamente necesitan dos hojas de papel de diseño de 30x30, ¿ya? Miren qué facilito es con eh, cartoncito. Ahorita les voy a decir la medida. Y miren, muy fácil, ¿ya? Se abre así, tiene un bolsillito para sacar aquí, acá tiene un desplegable no me voy a demorar como se dice en los en la decoración no solamente en la estructura que es lo que a ustedes les tiene que importar miren acá hay un pequeño bolsillito ahí está aquí hay otro bolsillito otro ah, escribo por acá porque este es un este también es un bolsillito Buenas noches, ¿cómo están? Acá hay otro desplegable y acá termina el albocito. Facilito, facilito, facilito. Así que espero que les guste. Lo voy a hacer inclusive hasta con los mismos colores para que ustedes vean que fue muy fácil, ¿ya? Este de aquí es el papel que me obsequió mi querida amiga Úrsula de Fanny Hans, ¿ya? Eh, es de Photoplay, de Best Mom Ever, ¿ya? Eh, ni bien ella nos mandó el papel, eh, yo pensé que era de Mickey, porque los colores son bien así, bien Mickey, ¿no? Bien Disney. Y luego ya viéndolo bien, viéndolo, viéndolo completamente, pues era de, de mamá. Miren qué bonitos los stickers, ¿ya? Entonces, para que vean lo fácil que es, vamos a trabajar con, eh, en realidad, tres hojas, ¿no? Este va a ser para la carátula, para forrar las eh, los cartoncitos, y estos dos van a ser para trabajar las hojas, ¿ya? ¿Cómo están? ajá Ahora sí ya pueden compartir, ¿ya chicas? <ríe> ya pueden compartir. <ríe> Bien, entonces necesitamos tres hojas de 30 por 30 como les dije, es muy fácil, y justamente cuando... Cuando Úrsula nos mandó, ese mismo miércoles nos mandó, voy a sacarle la tirita acá, estas dos tiritas, que no me sirven, vamos a sacarlo. Cuando nos lo mandó, eh, con, con Maca dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque tenemos que, que hacer algo con estos papeles que están hermosos. Entonces dijimos, ya mientras la entrevistamos, vamos eh, haciendo algo en vivo. Hola, buenas noches. Sí, los papeles son lindos, realmente son bonitos. Voy a sacar este, que este es para forrar. Vamos a necesitar entonces los tres papeles de 30 por 30 y además vamos a necesitar dos cartones. Ahí están mis cartoncitos de 10 por 15. ¿Ya? Dos cartones de 10 por 15 que vienen a ser las tapitas, porque esto sí necesitamos tapitas. ¿Ya? Ahí como les digo, va a ser muy, muy, muy fácil, ¿ya? A ver, lo primero que vamos a hacer es eh, doblar los cartones, ¿ya? Vamos a traer una tabla de plegar y vamos a doblarlo de una manera muy, muy fácil. Acá está nuestra cartulina de 30 por 30. Este tiene un piquito, un poquitito más de 30 ¿Ya? Así que después lo vamos a rebanar. Entonces vamos a marcar a 10 y a 20. ¿Ya? Y le damos la vuelta y vamos a marcar a 15. O sea, a la mitad. A este lado en tres partes y a este por la mitad. ¿Ok? Igual el otro. Este va a ser nuestras páginas. Con esto vamos a trabajar nuestras páginas. El papel es hermoso realmente. 10. A ver si lo hacen, ¿ah? Porque es realmente fácil. Ahí está. 10. Y aquí, hacia el otro lado, solamente 15. Hola, buenas noches. Estoy feliz haciendo las flores. Jaja. Ja. Hasta yo estoy sorprendida. Ah, ya ven, no tiene por qué sorprenderse, chicas. Esto es muy fácil realmente. Realmente sí es muy fácil. Si no tienen la plegadora, ya saben, con un, eh, un lapicerito eh, sin tinta y su regla, hacen sus marcos, ¿ya? Eh, realmente eh, sí, sí ayuda bastante la, la plegadora, pero si no la tienen, no hay problema. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar por acá. ¿Ya? Hasta acá, hasta ahí. Sí, ¡hola! Sí, entrando muy bien. Miren, la hemos cortado hasta ahí. Está igual. Por el lado donde han doblado 15, vamos a cortar. De verdad que en ese momento dijimos, ¿ya qué hacemos? Y salió esto. Y de verdad que es un alguncito bien facilito y sobre todo que les puede sacar de apuro, ¿cierto? ¡Hola! ¿De, co de qué compañía es el papel? Es de Photoplay. Sí, bonita, ¿no? Ahí está, miren. La vamos a doblar así. Y acá. Ahí. De Photoplay. Ahí está. Acaba una y acá está la otra. Sí, es realmente... No sé si se dan cuenta, pero acá hay un borde que vamos a sacar. ¿Ya? Ahí está. Aquí solamente tenemos que doblar. A ver, ¿quién se anima? Ahorita saquen sus papeles, corten un cartón de dos cartoncitos de 10 por 15. Ahí. Dos cartoncitos de 10 por 15 y saquen sus dos hojas de, de, de cartulina de diseño. De cualquier color. Buenas noches, hola Lisa, ¿cómo estás? Y ya está, eso es todo, <ríe> terminamos <ríe> Para que vean qué fácil y qué sencillo es este proyecto A ver, recién le sigo y me ha empezado a gustar lo que hace muy lindo, gracias <ríe> No te vayas a asustar porque yo soy mea juguetona, nada más Eso es lo único que les voy a pedir, que no se vayan a asustar, nada más <ríe> bien, ahora que vamos a hacer como los dos lados son de diseño no hay problema a la hora que doblen vamos a doblar así ya ver, a ver, a ver. vamos a doblar así ya y vamos a doblar esta esquinita la vamos a doblar así ya esta esquinita la vamos a doblar así nada más ya chicas es todo es todo, todo, todo ahora, aquí hay un bordecito que sobra y ese es el que vamos a cortar porque ese no lo necesitamos este no lo necesitamos a ver, esperen un ratito primero vamos a doblar antes, primero vamos a cortar antes de doblar ya ya, ustedes lo pueden cortar con, con cúter, con tijera con lo que quieran Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ya ahora sí, una vez que ya está, ahí ya recién, lo levantan y hacen la esquinita. En este caso vamos a jalar la esquinita ahí. Ya está. Ahora sí, una para acá y otra por acá y va a cerrar así. ya, ahí va a quedar asegúrense que a la hora que lo doblen lo doblan bien ahí ahí y así ya igual hacemos con el otro igual pero a este en este caso vamos a, a cortar antes de doblar mejor Hola, hola, buenas noches, Cari, hola, chicas del grupo, hola, hola, ¿cómo están? Estamos activando un poquito esta página que recién la hemos abierto. Ya, ya está, ¿no? Doblan así y esta en vez de doblarla para afuera, ahorita la voy a doblar para afuera, pero luego la voy a doblar para adentro. Ahí, así, ¿ya? Y hago lo mismo. Miren, esta va así, ¿cierto? Y esta se va a pegar acá. Esperen, esperen, esperen, esperen, ahí. Esta se va a pegar acá. Y va a continuar nuestro álbum. Es todo. Está listo. Nuestras páginas están listas. Ahora vamos a forrar nuestros cartoncitos. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos estrenando el logo en, el, en la pantalla, como lo ven. Mi querida amiga Cari Williamson, no solamente amiga, sino compañera de trabajo del equipo, me ayudó a hacer el sticker para que quede así de lindo. ¿Lo ven cómo ha quedado lindo? Ahí estamos en constante... Ya, yo voy a ir pegando acá más o menos dejándole un dedito de ancho por los dos lados para poder eh, forrar cada una de las tapitas. ¿Ya? Yo uso aquí este silicona líquida, pero ustedes también pueden usar gomita, pueden usar taqui, acá tengo mis taquis, pueden usar eh, lo que más les guste para pegar sus cartones. Y siempre o echadito o abajo en un pomito para que no, eh, la silicona no esté, eh, no sea difícil para ustedes luego sacarlo. Hola. De nada, chicas. En realidad, el, este tiempo, este yo me lo tomo para mí. Yo me lo tomo para mí, para relajarme, porque de verdad que me estreso yo. En la, eh, en la en la cocinadera en, la, en, en, en las cosas de la casa bueno aquí voy a cortar voy a cortar con con mi cúter vamos a cortar acuérdense que siempre tienen que tratar de tener su eh, su mat aquí no el mat es importante para que no malogren su su mesa de trabajo, yo de verdad, ahí, porque las vamos a, a forrar por separado, ya, las vamos a forrar, las tapitas las vamos a, for, a forrar por separado, hola, hola, ¿cómo están?, ¿cómo lo pegaste?, no he pegado todavía nada, a ver, me dicen repite, hola, buenas noches desde Ecuador, hola, hola, hola, repite porfis, ¿cómo lo pegaste?, no he pegado las cartulinas. La, Estas todavía no las he pegado, ¿eh? Miren, están sueltitas. Solamente las he doblado. No las he pegado todavía. <ríe> Roxanita. Ay, mi regla dorada. <ríe> no he pegado todavía, tranquilas. No he pegado nada de las... Eh, estoy forrando ahorita. ¿ya? Eh, a ver, yo tenía por aquí una regla triangular de mi amiga Mirta Idas. Voy a cortar las esquinas vamos a cortar las esquinitas buenas noches Maguela ¿cómo está estoy enseñando un mini álbum facilito y rapidito para que ustedes lo puedan hacer en cualquier momento que tienen un, un cumpleañitos o alguien que les dice necesito algo rapidito esto lo hacen al toque. Muy bien. A ver, ¿dónde, ¿qué está diciendo? Qué buena idea, lo voy a hacer y luego subo la foto para que veas qué tal me quedo Gracias por compartir. Chicos y chicas, porque ahora tenemos chicos también. No solamente Juan Humberto, tengo varios chicos este, scraperos que han entrado al grupo por supuesto, todo lo que haga, no necesariamente tiene, tengo que decir, es un reto como el reto del, del, de las flores, ¿no? Todo lo que yo haga por aquí y les comparta, yo voy a ser feliz si ustedes también lo hacen. Y yo siempre les voy a compartir cosas fáciles, no, no, no difíciles ni complicadas, porque tampoco no puedo conectarme mucho tiempo. Entonces, este, voy a estar feliz si ustedes hacen el proyectito, que está facilito, facilito. Ojo con cualquier papel, ¿no? Con la colección que ustedes tengan. No necesitan una colección en especial. ¿Ya? Y, y lo hacen y me enseñan. Yo voy a estar muy feliz de ver sus trabajos. Yo en realidad hice esto en escaperas de miércoles y prometí que lo iba a enseñar. Y con lo de la maratón y con todo lo que... Y con todo lo que... Lo que hice la semana pasada ya no tuve tiempo. Entonces, eh, como yo de todas maneras, lo que yo prometo, yo cumplo. Este, ya dije, ahora me conecto para hacerles el albumcito que yo había prometido en Escraperas de miércoles. Las chicas que no, no conocen, Escraperas de miércoles, yo tengo un programa con Mari Carmen Caballero, en donde entrevistamos escraperas de, de diferentes partes de... Eh, bueno, del mundo también, porque también hemos tenido invitadas internacionales, pero más peruanas, y las entrevistamos, ¿no? Gaby dice, lindo, pero iré a dormir con los quehaceres de casa, limpiar cocinar, he terminado, cansadísima éxito. Ay, Gaby, cuando quieras, lo vuelves a ver. Pero ya no va a estar por aquí, sino va a estar por el grupo, ¿ya? Aquí vamos a ver eh, en vivo algunas, y, si, y después ya lo pasamos al grupo, o también a... Um, o también lo vamos a pasar al YouTube, ¿ya? Hola, es dos horas yo conectada. Sí, es de dos horas. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. La gente se conecta igual, como se dice. Sí. Ya está. Miren, en un ratito corré la tapita. Y ahorita vamos a forrar la otra tapita. Mientras ustedes me conversan. Ya. A ver, acá mi goma, mi, mi silicona, cuando quiere sale, cuando no quiere no sale. Ahorita está saliendo por un montón. Yo les recomiendo que primero eh, peguen eh, las, eh, las partes más largas, ¿no? Que son estas de aquí. Las más largas. Y luego ya se van por las chiquitas. A ver, Laura, ¿qué dice? ¿Dónde lo puedo volver a ver en tu página, mis cari? Sí, lo vas a poder volver a ver en, eh, en el grupo. Todos están en el grupo, en el grupo. Y luego se sube a YouTube, ¿ya? Scraperas de miércoles con Mora, Scrap siempre le sigo y sus entrevistas son muy entretenidas. Gracias, Juan Humberto, gracias. Sí, por ahí tenemos bastante gente que nos mira. Eh, en realidad porque entrevistamos eh, tiendas, entrevistamos eh, chicas que también hacen scrap, es, es muy divertido de verdad, yo me divierto mucho con, con Mora, <ríe> yo me divierto mucho, ya, ustedes saben que acá las esquinitas, las que son nuevas, porque sé que hay varias nuevas, hay que peñizcarles un poquito para que se escondan y luego ya, y luego ya. A ver, Margarita, ¿cómo se llama el grupo? Si me puede agregar. Margarita, solamente eh, tienes que darle ahí justo abajo de la página. Dice ir a grupo. Ahí, nada más. Se llama escrapeando y compartiendo con Miss Cari. Este se llama escrapeando con Miss Cari oficial. Y el grupo es escrapeando y compartiendo. ¿Ya? Ahí está. Ya están. Las dos bien forraditas para que vean que así de fácil fue, y este y por eso que lo terminamos al toque, no me parece que en la hora de transmisión ya lo teníamos terminado. Ahí está ya. Entonces, las páginas que no las he eh, pegado todavía, las páginas que no he pegado todavía. Voy a pegar, esta de aquí la voy a pegar por acá, ahí, y esta de aquí la voy a pegar acá, y esta va a agarrar acá, así. Miren, así de fácil, ¿ya? Por eso no he pegado, alguien me dijo, has pegado, no he pegado nada, ¿ya? Entonces la primera ya saben cómo doblarla, ¿cierto? Ay, espérense, espérense, casi me equivoco, ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces, antes de pegar, voy a cerrar... Oh, vamos a dejar un ratito. Voy a cerrar... Esto viene a ser un bolsillo, ¿cierto? Entonces, voy a cerrar aquí y aquí. Entonces, vamos a cerrar aquí. Aquí. A ver, a ver, a ver. Y acá. ¿Ya? Vamos a cerrar ahí. Entonces este va a ser un bolsillito, ¿cierto? Ahí. Ahí va a haber un bolsillito. Va a haber una tarjetita por acá. Acá. ¿Ya? Este va a ser un bolsillito. ¿Dónde voy a echar la silicona? Aquí. ¿Ya? Aquí voy a echar la silicona. A ver. Les digo que cuando quiere. Ya se me está acabando la silicona, les cuento. Así que en esta cuarentena no sé en dónde voy a mandar pedir silicona. Ahí están, me están respondiendo las chicas, ahí está el grupo. Las chicas están atentas, muy bien. Ahí está. Ya, una vez que ya está pegado, miren. Ahí hay un desplegable ahí. Pegamos esta de aquí. Y esta, con esta, ¿cómo la vamos a pegar? La vamos a pegar en U. Porque esta, quiero que sea un bolsillo. ¿Ya? Entonces, esta vamos a pegar en U. Ahí está. La pegamos en U. Ahí. A ver, déjenme revisar. No vaya a ser que bien y esta vamos a pegar ahí y listo vamos a pegar esta en U la que yo he pegado en U que viene a ser esta esta le voy a hacer una con el perforador voy a hacerle una muesquita para saber que aquí podemos poner una tarjetita. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, acá vamos a poner una tarjetita. A ver. Ahí está. Este está pegado como bolsillo. ¡Hola, Doris! ¿Cómo estás? ¡Listo! Ya está así de fácil y de sencillo, chicas. Díganme si no está facilito. Acuérdense que acá hay otro bolsillo. Entonces, vamos a pegar este. Uh -huh. Y este vamos a echarle silicona acá. Y vamos a echarle silicona acá. Ahí te dice Bella, mi silicona líquida se seca. ¿Hay alguna solución? No, si ya se secó, no hay solución. Pero lo que tienes que tratar de tenerla es bien cerrada. Entonces, si la tienes cerrada, no se te va a. Ahí está. Miren, este es el bolsillito. Ya, voy a dejarlo así para que no se vaya. Ya está. Y esta es la parte última. Que es donde vamos a poner esta de aquí. ¿Qué creen que me olvidé? Algo me tenía que olvidar. Me olvidé la cinta. ¿Pueden creer? Antes de pegar aquí, hemos debido haber puesto una cinta. ¿Mm? Pero no importa. Voy a poner la cinta pero ya saben, ¿no? Miren. A ver, la de acá. Antes de pegar las hojas, puse la cinta. Acá y acá. ¿Ya? Por si acaso. he sacado esta cinta voy a pegar solamente esta de aquí y la otra la voy a acomodar. La otra la voy a acomodar. Todo tiene solución. Esta va a venir por acá, por el medio más o menos. Ahí. Hola, ¿cómo están? Sí, la cinta. ¿Por qué no me has hecho acordar? Isa. No importa, la pongo acá. En caso de, la, de que te perdió la tapa, puedes poner un palito. Ahí Anabela está diciendo, si se te perdió la tapa, puedes poner un palito. Lo máximo, ven que nos podemos ayudar entre nosotras. Muy bien. ¿Qué dice Karina? la completa que dé la vuelta. Ah. Sí, va a quedar grabado Daphne, pero no aquí. Va a quedar grabado y se va a subir al grupo, ¿ya? Y luego lo encuentran también en YouTube. completa, que dé vuelta, como esta que ahorita no me quiere hacer caso, ven así, así se ponen las siliconas, así miren, yo las tengo acá así así las tengo la silicona, el lujo todo lo tengo hacia abajo los pomos, entonces ahí ya no me demora para aunque esta me está demorando no importa a ver, vamos a verita aquí <ríe> todas las gomas a 10 y por haber tengo ahí está con esto es suficiente si no me funciona una me funciona otra pero me funcionan ya está ahora sí ahí ahí está ahí está nuestro álbum nuestro mini álbum Estoy un poco torpe hoy día. Ya. No hay problema. La otra la voy a poner aquí y voy a poner alguna... Eh, ah, ya sé dónde la voy a poner. Una vez que yo cierre porque voy a cerrar con una tirita, ahí voy a poner. Y acá voy a hacer la que se amarre. Ya. Bien. Después que ya está esto. Miren. A ver. Vamos a ver. El bolsillito. Siempre revisando que el bolsillo no se haya pegado este completo. ¿Ya? Revisen siempre que el bolsillo no haya quedado pegado completo. Ahí está. Y este es el otro, se acuerdan que hicimos. Ven, ya se quedó pegado. este es el que hicimos cuando pegamos los dos ¿no? vamos a dejarlo así cerramos abrimos por acá abrimos por acá y este es el otro ¿Sí? ahí para que pueda entrar eso es y ahí termina, así de fácil, aquí le vamos a hacer un pequeño lomito, con una de estas de acá, con la que nos ha sobrado, vamos a tomar la medida aquí, eh, si no me equivoco es de 15, así es, es de 15, entonces, de 15, vamos a cortar en 15, yo creo que este ancho está bien, como les digo, en ese momento eh, hicimos el, el albuncito. Vamos a cortar este y vamos a marcar en 15. 15 por acá. 15 por aquí. No, estoy haciendo el largo. Y vamos a cortar. Wow, 62 personas mirando, no puedo creer. Ahí, ahí Ahí están respondiendo las chicas. El video se va al grupo. Exacto. Ahí, esto, esto tiene que estar así. Ahí. Pero me parece mucho. Así que yo voy probando en dónde me va a gustar. Ahí. Para mí es suficiente. ¿Cuántos? Si no me equivoco, serían dos. Uh -huh. Con dos está bien. Entonces, vamos a cortar. Voy a marcar acá, sí. A ver, ahí y acá. Es suficiente. O sea, el lomito lo estamos haciendo de seis y medio por aquí ¿Ya? Este va a venir acá. Como les dije, iba a ser un video bien, bien, bien fácil. Ahí va. ¿Ya? Y como me olvidé de poner la cinta, la cinta la voy a pegar acá. Y aquí ya voy a hacer el, la decoración. ¿Ya? A ver si ya está. Vamos a poner... y aquí vamos a pegar acá la cinta, la cinta, la cinta Karina, no te olvides la cinta yo siempre la cinta la pongo con una una cinta scotch ahí Así que hemos estado todas de esperancitas, ¿no? <ríe> todas hemos estado hoy día de esperancitas. Ahí. Ya está. Como les digo, lo ideal sería que sea acá en el cartón, ¿no? Pero vamos a ponerlo acá si nos hemos olvidado. La cinta. No, no, entren en el reto, pero si lo quieren hacer, háganlo, chicas, está bien fácil. Si lo quieren hacer, háganlo. Yo feliz de ver sus, sus, sus trabajos. Ahí lo vamos a amarrar, ¿ya? Ahí va a ir amarrado, pero primero voy a poner aquí, voy a decorar, voy a puedo poner un cuadradito de estos. A ver, vamos a ver. Yo creo que el cuadradito va a ser mejor. Miren todo lo que tiene la... Me encanta la colección. Tiene cosas lindas. Vamos a ver... ves Martini. A ver. Best ever. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos otra cosa por aquí. como les digo, yo iba a trabajar con ustedes. No iba a hacer nada en especial, me encanta, miren la colección. Ahí, ahora es que vamos a decorar un poquito, ya, pero yo creo que con ese estaría bien. Me encanta la colección, cómo se ve el logo, se ve lindo, ¿no? <risa> Sí, se ve lindo. A mí también me encantó. Ese fue mi esposito, que ahorita casi lo mato cuando puso la cámara frontal, porque él estaba emocionado, que te voy a poner la cámara frontal, te voy a poner la cámara este, de los costados. Y le dije, no, frontal, no, porque no quiero. Y me pone frontal cuando empezamos. Yo casi lo mato, ¿no? O sea, o sea, ¿cómo les explico? Ya, sigo pensando que ya, este va a ser. Pero eh, les cuento que sí necesito algún bordecito. Así que vamos a ver dónde encuentro un bordecito. Vamos a hacerle doradito. Algo doradito tenemos que ponerle. Algo doradito tenemos que ponerle. Ya. Y así va a agarrar mejor, ¿no? ¿Qué dice? Eh, eso es lo que me falta en las colecciones vayan haciéndose poco a poco de sus colecciones y si no, usen colecciones digitales también. Les cuento, les cuento que mi querida Cari tiene muchas colecciones. Ay, yo siempre hablando de más, pero bueno, ya. Y ella va a comenzar a hacer unos juegos con ustedes especiales. Ay, yo por si acaso corto de frente, ¿ah? ¿eh? Yo sí soy, sí soy derechita. Este, y les va a comenzar a regalar colecciones, así que van a poder tener colecciones digitales. Chicas, pero eso sí, compartan, den like, este, comenten a sus compañeros, sus trabajos. Eso nos ayuda un montón, ¿ya? Ya está. A ver, dorado, por supuesto, pues, claro, tiene que ser dorado. Ya, ahí. Y yo creo que le levantamos un poquito, ¿no? Sí, le levantamos. Ya, un ratito. Voy a traer para levantar. Ya, es que yo no he preparado, no tengo nada preparado. Así que me disculparán. Ya, con este cartón. Con este cartón. Una tijera especialmente para cartón. Ya, no usen todas sus tijeras, por favor. Cartón para cartón, papel para cartón, papel y tela para tela. ¿Ya? Ya, esto ya. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama aquel espejo dorado? Es cartulina espejo, justamente. Justamente es cartulina. Ahí están respondiendo las chicas. Cartulina espejo. Hay dorada, plateada. Pero a mí dorado nunca me falta. Porque me encanta. Me encanta ponerle algo dorado. Hola, buenas noches, buenas noches, hoy día es sábado, así que vamos a scrapear un ratito, o ya, más o menos, mejor dicho, ya estamos terminando. Ahí está el best mom, así de costadito para que se vea así lo caso, best mom ever. Ya, si yo solamente le hubiera puesto el cartoncito sin el, eh, el marco, no se hubiera visto tan bonito, ¿ya?, le está quedando lindo. Gracias. Miren qué bonito quedó. A pesar que me olvidé de poner la cinta. Qué bonito quedó, ¿no? Ya. Ah, vamos a ver algún dibujito por acá para ponerle así algo coquetón. Algo coquetón. Voy a ponerle este de acá. Vamos a ponerle aquí en el borde. Ya me gustan estas flores. No he preparado nada, solamente... Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. A ver, ahí. No, esto está muy grande, creo. No, esperen, Ay, acá estos corazoncitos, esta florcita rojita, sí, sí, sí, sí. Mejor, este estaba muy sí. grande, esta acá. Vamos a acomodar las flores así. Otra por aquí. Un corazón amarillo por acá. El cartón de cuánto mil... eh, es de tres. Yo compro los de tres. Yo compro los de el de tres. Este de aquí. Este es este negrito. La colección tiene negro. Se ve excelente. Uh -huh. ¿Saben que Ese corazón amarillo, este de acá se confunde con este, así que lo voy a sacar y voy a poner este negrito. Y y y y y, y, y. Mm, y hay otra florcita amarilla. Ay. Me gusta así que tenga mucha florcita. ¿Y qué más podemos poner? Esta copita puede ser. Es importante ver y este cómo les va quedando. Ay, yo creo que con eso es suficiente. A ver, mañana tenemos juego en el grupo y sorteo con las que participen. Ahí está, miren. Cari está diciendo que tiene, tiene sorteo. Ay, miren, miren todo lo, lo que he hecho. Hay sorteo y Cari va a, a compartir unos archivos que tiene lindos, digitales. Así que atentas atentas, vamos a estar bien activas en el grupo, ¿eh? pero bien activas, ya, yo creo que ya está bien mm, ya, ahí nomás lo dejamos uh -huh. ya algo, necesitábamos algo sencillito, a ver, acá les muestro el que hice ayer el, perdón, ayer, lo que te hice ese día ya, aquí lo voy a aquí sí metí por, a, por adentro, ¿ven? ya sé que le voy a poner, a mí, para mí algo le falta no, no, a ver, acá ahí, ya ¿a qué hora será? ah, ya, tienen que estar atentos tienen que estar atentas para ver a qué hora es, ya Bien, a ver, lo abrimos, ¿ya? Este es el eh, que hice en el traperas de miércoles. Miren qué bonito quedó. Ahí está. Sencillito nomás y facilito. Vamos a abrirlo. Ahí está. Aquí podemos ir, ya no voy a seguir pegando, pero aquí podemos pegar uno, ¿no? Pero en realidad aquí se supone que es para lo de las fotos, pero acá podríamos poner uno de estos taxitos. Aquí también ya el taxito. Vamos abriendo, aquí otro taxito puede ir, igual de acá van a ver los taxitos puestos, ahí, vamos a, ponerle, vamos a ponerle, para que no se quede así sin, sin decorar. Sí, es bien colorido, sí, sí me ha gustado, me ha gustado como eh, el papel, este lo tiene Ursulita de Fanny Hans, no sé si todavía tiene, pero ella es la que nos dio el papel y sí me gustó. Vamos a decorar un poquito para que se vea así. Aquí viene otro, ya saben. Vamos a ver. Este viene por acá. Este viene acá. Ya. Uh -huh. Aquí va otro. Bien. Le he puesto por donde no es. Esperen, esperen, esperen. Sino que como igualito ahí es ahí sí, Úrsula tiene lindas cosas realmente tiene lindas cosas ahí viene otro podríamos poner otro por aquí vamos a poner, vamos a poner ahí me gusta ponerlos así de costadito y uh -huh. uh -huh. miren, ya estamos terminando y qué fácil, qué sencillo quedó. No lo voy a seguir decorando más porque quiero ver cómo lo van a hacer ustedes. Okay, Otro, pero ya está, ahí quedó. Uh -huh. Espero que les haya gustado, chicas. Yo había pro prometido hacer este álbum, este mini, mini, mini álbum. Y ya, promesa cumplida, ahí está. Como les digo, lo van a poder ver en, en el grupo, ya no acá. Aquí lo estoy haciendo en vivo, pero lo van a poder ver en el grupo y luego por eh, YouTube, ¿ya? Miren, quedó facilito. Para el Día del Padre lo pueden hacer también. ¡Claro! Pueden hacer para el Día del Padre. Miren cómo me quedó todo un desorden. Disculpen, disculpen, disculpen, disculpen. Ya está. Y miren con, qué fácil, ¿no? Con un par de eh, cartulinas de... Eh, eh, con tres, ¿no? Trabajamos con tres cartulinas de color. Y miren qué bonitas quedaron. Está lindo, muchas gracias por compartir. De nada, chicas, quedó lindo. Los que somos de otros países, ¿podemos participar? participar? Claro, Susana, participen, por favor. Por supuesto. Sandrita, me cuenta si todavía están en el grupo, en el, la reunión que quiero estar contigo. Gracias, gracias, chicas. Laura, sí, pueden participar, todos participan. ¿Ya? Así que quiero ver sus trabajitos ahí está, quedaron dos para el día de la madre y vamos a hacer algo también para el día del padre muéstrenos la primera por favor, no la pude ver ah ya, a ver, les muestro la primera es la misma ahí está miren cuando vuelvan a ver el video cuando vuelvan a ver el video van a poder eh, verlo todo Verlo los dos ahí está Listo, esa es otra forma de pegar, ¿ah? ¿eh? Ustedes cuando, lo, cuando armen sus hojas, van a, a, a poder ponerlo como ustedes quieran. En realidad, las hojas. ¿Ya? Listo. Quedó. Ahora sí, las dejo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Les dejo un besito. De buenas noches. Y eh, la que quiera hacerlo, lo puede hacer. Y nos lo muestra, ¿qué tal? ¿Ya? Eh, voy a tomarle la foto a los dos. Mañana y, y voy a poner ahí la que quiera hacerlo porque esto no es ni un reto ni, ni un intercambio ni nada, es para compartir. Pero la que lo quiera hacer abajo del post, que yo ponga la foto, que no lo voy a hacer ahorita porque no va a salir bonito, ya es de noche y no se va a ver la luz. Eh, pero después lo pueden hacer y lo ponen abajo, en eh, debajo del post, ¿ya? Muy bien, buenas noches, gracias. Gracias, chicas. Disculpen algunos detalles. <ríe> sí, ha sido un día un poco intenso, pero miren, después de muchas horas de trabajar aquí con mi señor esposo, miren qué bonito quedó el, el, la transmisión con el loguito y abajo con la plataforma, con el nombre. Entonces, este, a pesar que le he dado su chancletazo, este, estoy contenta. <ríe> Gracias chicas, un besito. Mañana tenemos, tenemos, tenemos un jueguito con Cari con y Cari va a dar las reglas, Cari va a decir cómo va a ser el jueguito. ¿Ya? Adiós, adiós. Bye, bye.